Espero que se encuentren muy bien, yo soy Javier Ríos y esto es Ya Estuvo. El día de hoy haremos un experimento muy muy peligroso Así que si eres un niño pequeño te recomiendo hacerlo con la ayuda de un adulto O es más, mejor no lo hagas para que no salgan lastimado ni tú ni el adulto si es que lo piensan hacer Esto será una reacción química muy peligrosa así que os pues, van a necesitar protección Dos horas después en guantes y lentes para protección y ahora sí, vamos al experimento ¡Uh! y es una reacción demasiado exotérmica de hecho, no sé si están notando, ya la botella se deformó y pues tengan mucho cuidado porque diablos se pueden quemar con esto Por cierto, si les llega a caer el material que vamos a utilizar, que es sosa cáustica que son las bolitas que estarán apareciendo por aquí en la pantalla Échense vinagre blanco en la parte afectada y lávense con abundante agua para evitar daños Muy bien gente, lo primero que vamos a usar es un botecito, una botella de plástico eh, que no voy a decir la marca, pero empieza con coca y termina con cola y le vamos a hacer un agujerito justamente aquí Vamos a ocupar una manguera de estas de resorter y se la vamos a meter por el hoyito para que de ahí salga el gas que vamos a usar. Usaremos también agua a la que le echaremos eh, pues detergente líquido para hacer burbujitas. Ojo, vamos a usar también papel de aluminio, el cual necesitamos cortar en placitos muy pequeños si ustedes prefieren pueden cortarlo en bolitas de papel y eh, pues yo como ya tengo hechas las bolitas de papel pues las vamos a usar lo que haremos es tomar la sosa cáustica si ustedes la consiguieron en bolitas van a necesitar echar aquí sosa cáustica y un poco de agua la van a dejar que se disuelva totalmente pero yo como ya tengo la sosa cáustica líquida solamente voy a tomarla y la vamos a echar aquí adentro con poquita estará bien Ahora lo que haremos es echar las bolitas de papel de aluminio adentro de la sosa cáustica o bueno del, del botecito Vamos a echarlas No sé si noten aquí en la cámara que ya están empezando a salir burbujitas Lo que está ocurriendo es que se está liberando hidrógeno gaseoso Lo que haremos es poner la tapa sellar bien Y vamos a colocar nuestra manguerita aquí Odiamos, Odiamos. Todas esas burbujitas que están saliendo son de hidrógeno Y por cierto es un gas muy muy flamable Así que... Háganlo con mucho cuidado Aprovechando, suscríbanse al canal de Ya Estuvo Denle muchos likes Muy bien Vamos a dejarlo con este poquito que ya está reaccionando mucho Si ven, ya está reaccionando demasiado ¡Uh! ¡Oh! Y es una reacción demasiado exotérmica. De hecho, no sé si estén notando. Ya la botella se deformó. Y pues tengan mucho cuidado porque diablos se pueden quemar con esto. Diablos, ya está. Se salió el control de control esto, no mames. Demonios. Esto está muy caliente. Me muero. Ah, oh, su madre, está muy caliente esto. Uh. Miren gente, en serio el experimento salió fatal. Esto fue lo que pasó con la botella Por eso es que no lo deben de hacer ustedes en casa Se pueden lastimar De hecho a mí me cayó con los guantes encima Y me quemó porque el credencial está demasiado caliente Ay, ya ves. Si esto lo hubiéramos dejado con la, con la tapadera acá puesta Hubiera explotado de una forma pff, horrible Y pues, todavía sigue saliendo un mito Esto es muy peligroso Repito, no lo hagan en casa y si lo hacen, háganlo con supervisión de un adulto. <risa> Gente, el experimento salió horrible. Casi me quemo. En fin, no vimos si el hidrógeno explotaba en este experimento. Pero vimos que sí funcionó la reacción química. Del agua, del aluminio y de la sosa cáustica. Así que estas cosas nunca las mezclen en su casa. Si les gustó, dame tu like Déjame tu comentario acá abajito Y suscríbete, también de paso Compárteselo a todos tus amigos Y nos vemos hasta un próximo video